tres meses de prisión preventiva fue impuesta a Damián Antonio Abreu, acusado de ocuparle una cantidad de droga. Familiares visiblemente indignados y desesperados alegan los uniformados le pusieron la droga. Al asegurar el detenido se dedica solo a vender dulce con su padre, a ser mandados a vecinos y además posee una condición mental especial. El hermano mío, fue para donde esa muchacha que lo mandó a buscar, para que le caiga una agua, que caiga agua allá, y es por 50 pesos que la caiga. Y entonces ellos le cayeron atrás a él y se metieron a la casa y de ahí lo revisaron y él no tenía nada. Y el marido que era mayor ese fue que le puso la maldita droga, esa, que él no tenía que poner droga. Muy infeliz que no me siga para ni para una libra de arroz, ni que ponerle 138 de droga. Ahora muy feliz. 90 mil y pico de pesos para poner una droga así. Ella hey, es un caquiñero, anda conmigo vendiendo. Es que es un abuso, de, de, de, de, de abusar de un, de un muchacho así, que es medio normal. ¿Ven? Entonces, ¿cómo la gente va a empezar con oh, un muchacho así, van a andar ahí que con 196 mil pesos de, de droga en los bolsillos? Lo que traen en la casa, y lo agarraron. No le encontraron nada, lo que le encontraron fue la llave. Esa llave la encontraron ellos, esa llave. ¿Eh? Mírala ahí, la llave de la casa. Anda, que lo, lo buscan ahí para buscar agua y, y, y hasta fregar en la casa ajena. A la salida de la medida, cuestionamos al imputado. Este aseguró no ser responsable del delito que se le imputa. Yo nada, eh, pues yo no me nada, yo no llevaba nada. Y Dios lo no sabe que así, yo no llevaba nada eh, arriba. Bueno, me pusieron una sustancia ahí que, que yo no sé nada de eso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.